Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a su canal Prevideo. El día de hoy les estaré mostrando cómo poner o agregar transiciones a nuestras presentaciones en Powerpoint. Eh, esta es una mini diapositiva de solo tres hojas de diapositivas, mírenlas aquí, 1, 2 y 3. Bien, lo primero que debemos hacer es seleccionar las diapositivas a las cuales le vamos a agregar la transición. Eh, me enfocaré en la primera. Seleccionaré la primera, miren, ya está seleccionada, está sombreada en esta parte de aquí, ¿ven? Bien, está seleccionada. Luego iré a la barra de herramientas, arriba, donde dice transiciones. Le daré un clip e inmediatamente me saldrán, miren, esta es una barra de, esta es una ventana con opciones para yo agregar todas las transiciones que yo quiera. Eh, pero aquí, pulsando esta flechita de aquí, miren, aquí, no sé si la pueden ver, eh, podemos. Eh, abrir el cuadro completo y ver todas las transiciones que tenemos disponibles. En este caso, voy a elegir para la primera diapositiva estas, eh, esta del panel. Miren, ahí da el ejemplo de cómo se va a ir viendo. ¿Ven? Vamos a ir inmediatamente a la segunda diapositiva y haremos lo mismo. Seleccionaremos, se seleccionó, vamos aquí a nuestra barra de herramientas, arriba nuevamente, y vamos a agregar una transición. Vamos a, a agregar esta que es destruir. Me encanta esa. No sé qué tiene conmigo realmente, pero me encanta. Vamos a la tercera diapositiva. Y seleccionamos nuevamente. Vamos aquí arriba a la barra de herramientas. Y también vamos a elegir uno. Vamos a elegir este que es cambiar. Miren. Inmediatamente le dimos a cada transición. Eh, nos fue presentando cómo se iba a ver. Ahora vamos aquí abajo en la parte de una barra de herramientas que tenemos aquí abajo también y vamos a darle este icono que está aquí para que presente nuestras diapositivas o va a iniciar nuestra presentación como les dije las transiciones inician antes de poner la diapositiva ahí está pasando nuestra diapositiva, miren este es el de destruir me encanta realmente esa transición eh, nada hasta que ha llegado la presentación el día de hoy o el tutorial no olviden suscribirse a mi canal Déjenme un like si el tutorial le ha sido de ayuda y no olviden dejar sus comentarios diciéndome qué les pareció el video y qué tema quieren que trate para el próximo tutorial.